la ciudad más limpia es la que menos se ensucia si paseas con tu mascota recoge sus desperdicios con una bolsa y depositala en un cesto de residuos si disfrutas de una golosina los envoltorios tiralos a un tacho o guardalos en tu bolsillo cuando saquemos los residuos generados en nuestros hogares lo hagamos en el horario que pase el camión recolector en bolsas bien cerradas y ubicándolos en un lugar apropiado no es mucho simplemente Hacé tu parte. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.